En este enunciado nos tienen una fuerza de 50 N. Tenemos tres masas: 3 kilogramos 5 kilogramos y 7 kilogramos tres cuerpos. Nos piden determinar la aceleración del sistema y la fuerza de contacto entre los bloques. Para esto tenemos que tener en consideración de que hay varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo, por ejemplo, puede que sea la fuerza normal que es una fuerza donde, este, donde está una área de superficie de contacto que siempre es perpendicular hacia arriba, el peso que actúa siempre hacia abajo, y la fuerza F cuando nos pide, cuando eh, un objeto está siendo empujado, una fuerza de contacto FC cuando hay dos cuerpos que se colisionan. Teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a proceder al paso número uno que es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que hacer tres diagramas de cuerpo libre. En el diagrama de bloque bloquea tenemos esta representación gráfica de las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza F que va hacia la derecha porque el bloque de 3 kg está siendo empujada. La fuerza de contacto de AB va hacia la izquierda porque es opuesta a la fuerza de empuje porque va porque está haciendo como una especie de hecho entonces quiere decir que la fuerza de contacto de, entre el bloque y el bloque B va hacia la izquierda. La fuerza normal va hacia arriba porque una fuerza de ese punto de contacto. Y la fuerza de peso va hacia abajo porque el peso es masa por gravedad. Entonces ya me imagino que ya conocen los otros diagramas que vienen siendo este que es la fuerza número hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza de contacto de A y B porque ya estamos calculando en la otra parte de, estamos calculando el bloque B, ¿verdad? Y entonces en la parte izquierda tenemos el bloque, eh, la fuerza de contacto del bloque B y el bloque C que va hacia la izquierda. En, aquí estamos calculando es... Estamos terminando lo que ven en este diagrama. Miren, en el diagrama de propio del bloque C, tenemos fuerza normal hacia arriba, fuerza peso hacia abajo y fuerza de contacto entre el bloque B y C hacia la derecha. Entonces, ahora procedemos al paso número 2 de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton consiste en la sumatura de la fuerza que es igual a la masa por la aceleración en este caso la simulatura de las fuerzas en el bloque A viene siendo F ¿verdad? si están el sistema de coordenadas arriba en el Y es positivo y abajo Y es negativo en la derecha X es positivo y en la izquierda X es negativo entonces quiere decir que la simulatura queda en el bloque A F menos FCAB es igual a MA por A despejamos de aquí, despejamos la fuerza de contacto de AB teniendo en consideración la aceleración. En el bloque B tenemos esto. La sumatoria de las fuerzas es igual a Fcab menos Fcbc. Es igual a la masa B por A. Despejamos otra vez Fcab. Porque lo tenemos aquí, aquí podemos proceder a una igualación. Que ya la vamos a ver pronto. Y en el bloque C tenemos... Nada más FCBC que es igual a la masa C por la aceleración. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos, como dije anteriormente, al paso 3, que es la igualación. Términos semejantes se igualan y lo hacemos sustituir. Después de esto, vamos al paso número 4, que es sustituir más eh, sustituir la fuerza de contacto del bloque BC, que es igual a la masa C por A. Y de con esto podemos despejar la aceleración para obtener la aceleración del sistema. Así de esta manera. Teniendo en cuenta esto, lo que hacemos es sustituir los valores y tenemos el resultado. Ahora, para calcular la fuerza de contacto entre los bloques, lo que hacemos es lo siguiente. Donde indican las flechas rojas, aquí se puede ver que la aceleración podemos sustituirla. Teniendo ya la aceleración, podemos sustituirla en el blog en el, la ecuación de la fuerza de contacto de BC que es igual a la masa C por A. ¿Qué pasa? Que aquí podemos calcular diciendo que 7 kilos por 33,3 no da la fuerza BC, F FC. Fuerza de contacto FCBC, y aquí podemos sustituirla en esta otra ecuación, y ya teniendo la masa B por la aceleración que más el resultado, ya obtenemos la fuerza de contacto de A que bloquea con B, que algo así, y eso es todo.